Hola. Deje de perder el tiempo abriendo y cerrando correos en Gmail. ¿Cómo le diré los verás más rápido. Ve a la rueda dentada. En el panel que se abre, baja hasta encontrar el panel de lectura, y ponlo a la derecha o abajo de la bandeja de entrada. Así podrás leer cada correo seleccionado sin tener que ir abriendo y cerrando correos. Además puedes agrandar la bandeja de entrada o el panel de lectura, para mayor comodidad. A partir de hoy serás más productivo. Déjame un comentario y un me gusta. Por favor. Gracias.